Sí, eh, quiero que hablar o resaltar la iniciativa resaltarla en el sentido eh, no más positivo sí, sí, sí, nos sacan de contexto a veces pero miren, ya inició la entrega de canastas o de las famosas cajas navideñas que según el plan social de la presidencia llega a los más necesitados siempre he tenido vamos a quitar el retorno acá por favor siempre he tenido eh, nuestras críticas con estos temas de esas medidas populistas, eh, ciertamente no Yo es propio. Eso se había quitado. ¿Pero quitado de dónde? De de que no, no Ayer Irikoaba estaba quejándose sí. que se utilizara para esos fines. Pero, ¿Pero cuál es el fin detrás de eso? es la tarjeta solidaridad, comer el primero, que está identificada la familia más pobre, Ahí se le puede dar doble porción en diciembre para que hagan su cenita, Para que lo hagan ¿verdad? de manera directa. Y se hace con más dignidad. Creo que es un acto eh, bochornoso para la gente, hasta humillante, sí. si se quiere. Pero lo peor de todo esto es que la gente acude a buscar sus cajas, porque se entienden que si el que hace una fila ahí es porque lo necesita. Hay algunos vándalos que se, que se entran para venderlas y demás, pero... La dignidad humana, el ver gente adulta, eh, personas discapacitadas, que cada año, cada gobierno que está, y que posiblemente el PRM también lo hará, Fulvio, porque no, es que... Yo, yo, yo, tú sabes, sí, porque tú sabes es que, son, que políticamente tal vez lo haga, pero yo no estoy de acuerdo. Ok, bien. Tú sabes, porque se ve denigrante. Entonces, eso es lo que deberíamos nosotros de, de, de plantear y buscar que la gente... Eh, no decirles que no acudan, porque imagínense usted, el que no tiene para comer o el que se le dificulta, no solo en Navidad, casi todos los días del año, que no tiene ese nivel de ingreso, que desde el Estado no se han trabajado políticas para que la gente no tenga que andar mendigando, buscando una caja supuestamente para que tengan una cena digna en Navidad. Pero ¿a qué le llamamos o a qué le llama eh, quienes dirigen el plan social de la presidencia? Eh, una cena digna en Navidad, cuando te dan una caja con un ponche, un vino, una, una fundita de arroz y un pollo y lo que sea que trae. Sí. cuando llega a mano de. Cuando viene a llegar ya bien. está en condiciones. Lo mismo que el pan, la uva, la manzana se dañan. Entonces. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo evitar que desde los gobiernos que han dirigido la República Dominicana eliminen esta medida, por Dios? Son cientos de millones de pesos que se invierten año tras año en las benditas fundas, en las benditas cajas. Acuérdense del debían... compañerito que, ve, que la vende. Que también, vende de hecho vieron personas que fueron eh, sometidas a la justicia, el Ministerio Público indagando, eh, en, eh, sometió a seis... Dos de ellos empleados eh, en función del plan social con 1.500 cajas que buscaban eh, para eh, comercializarla a 100, 150 pesos cuando la caja según eh, ellos le sale al Estado a mil pesos. Pero nosotros lo que queremos dejar acá es, o sea, ¿qué hacer desde el gobierno si ciertamente hubiera un interés real de que la gente tenga una vida más digna, que tenga acceso... Ah, como bien dice, puede ser tal vez a través de la tarjeta Solidaridad o hacer algún tipo de censo o que se le lleve a la gente a la casa, pero ver, Está señores, esa esas filas, mírelo ahí, ver esas filas, ver ese Me grupo de gente de matándose, días. mire, mire esto, o sea, es esto digno, es esto humano, es esto posible que nosotros deba, debamos o tengamos que estar viendo estos espectáculos, mire los niños, mire la señora, por Dios gobierno dominicano. Lo, gra eh, lo grave del caso es el, el lunes. El lunes. Mira, mira esa imagen. Ellos sí. están felices de darle la cajita a la doña. Sí, la doña, Una señora de casi 80, 80 y pico de años. No, que tenga tener, que no, sí. estar en esas condiciones. A esa edad, sí. dentro de un grupo de gente, recibiendo una migaja. Que lo que pudiera es tener un, qué sé yo, medicina, una tarjeta, tener para el, garantizada caso, su comidita, tener garantizada su salud, tener garantizada todo Pero lo que esa no es la hermana del presidente que te Esa que... es eh, sí, eh, Lucía. Lucía Medina. O sea, nosotros debemos. Hermanita Niña. La hermanita de... niña, nosotros ah, debemos es de así. abogar. Sí. ¿Qué? Nosotros, sí, la mochila. nosotros debemos de abogar, Dios. Que quienes, quienes dirijan y quienes lleguen a la, a la hay, dirección del gobierno, al gobierno central. Hay un, hay un dipu, que esto se elimine. Hay un diputado elimine. que se llama Francis Gas, le dicen Francis Gas, que es dueño de todas esas estaciones de gas, uh -huh. Francis. Y ese ciudadano eh, cogió las cajas, las que le dieron para uh -huh. él. Entonces, eh, cambió las cajas, las cajas de. De la, del plan social de la presidencia y puso una caja con la cara de él. Pero, sí, o sea, también está siendo estaba investigado. Estaba cosa, es un descarado. No Aparte de que ya aquí. propiamente eso está pero mal. Ahora, lo hacen sin la cara. Lo hacen sin la cara. Bueno, yo trabajé en la campaña de Amilca y uh -huh. Amilca, la caja de. Le ponía la cara de él también. Toda la vida. Sí, sí, Como no es que eso, es el que le estaba dando. Este no es, ¿Es eso, su no dinero. Es eso. El asunto es que se comprobó con un video que hizo un vecino de Francis Gas no sé el nombre de Francis García, si alguien lo sabe, que me ayude con eso. Eh, un vecino tomó las me imágenes. Me imagino que es Francis. Sí, me imagino. El que... apellido que tú no Exacto, sabes. Exacto, el apellido no. Eh, yo misma, yo, o sea, alguien tomó las imágenes de él saca, cogiendo la caja de la presidencia, esa caja que tuviste ahí. Que y él la... reempacándola en su casa. Exactamente. Caja, pero que eso lo han hecho todos los políticos. Ah, bueno, yo, yo no sabía. Ahora lo yo pensaba que con... las cajas que Amilcar eh, entregaba con su cara eran cajas compradas por él. No, se o supone sea... que del plan de la presidencia. Ah, Miren, bueno. lo que nosotros... Todo eso fluye del plan social. Ok, no sé cómo. Y cómo además, el plan de la presidencia aquí ha dado candidato a diputado ya. Es decir, sí. se, tiene, se usa para, para que lo vean no, no, como pero, viable. No, pero hay maldad en tus palabras. No, eso no, no, no, desierto, no. Tú estás hablando de Mildred. ¿Mildred? Ah, no. Oye, eso, pero que de Mildred. Pero ven acá. ¿y ¿De quién tú estás hablando? No, no, no. sé tú lo pero, Pero oye, lo... Mildred ha sido una persona que ha sido siempre dada al servicio. ¿Y ta, toda, toda la vida política? Toda la vida, ¿eh? Política. No, no, ahora que tiene ah, que política. Ah, yo bueno, seba. entonces. Lo que te quiero decir es que si tú mencionas eso, tú estás mencionando a Mildred. No, no, yo ah, no le mencionado, dicho, la mencionado. Excepto Mildred para que no No, no, no, no, ahí. no, no, no, Porque, no, porque óyeme no, no, una cosa, así pasó no en, la otros, en otros. A Mildred no la puede meter en ese saco ni la puede acusar de eso. Porque toda la vida ella ha hecho eso. Con su programa ella hacía en en verano un campamento para niños pobres. Ella sola, abrazo. Pero yo, yo lo sé, pues yo trabajo, pero ven acá, no trabajo conmigo. Una cosa, ¿cuándo yo mencioné a Mitre? No la mencionaste, pero el hecho de decir. ¿A quién eso tú te refieres entonces? No, no, en no. Saco. Hay, del plan de la presidencia, hay varios candidatos a diputados. Pues te estoy diciendo. Ahora que ella esté dentro de eso, sí, pero está en, a nivel nacional. haber hecho la excepción y punto. Para no, que, no, no. Yo no la hago no ninguna excepción defender. porque de ahí es que viene. No, no, no, no. Si no tiene el contacto eso con es la gente, mal, con eso es una maldad tuya, producto de que tú estás Bueno, en tu lado bueno, político, y ella te bueno, bueno, malo. Es política esto, barata. Esto, esto, esto. Eso, sí. es, Política eso es chisme tuyo, barato. No, no, no. Mira, volviendo porque tú acá. No puedes porque me palabra. a una sí. gente que ha Óyame, demostrado escúchame, escúchame. todo el tiempo yo defiendo a una bueno, gente que ha demostrado que es un váyase todo el tiempo usted con ella. Váyase este servicio. Váyase usted Yo me con voy, con voy, voy con quien me dé mi maldita gana. Pero no me mande ahí con nadie. Qué Déjate pena que tú te hayas molestado, No, claro. Qué pena que tú te hayas molestado. Porque tú no quieras aceptar la realidad. Ya ella te tiene como su principal defensora. No, hombre, yo he sido siempre defensor Oye, una tú defensora. ¿Cómo el nombre de mí? Yo, defiendo yo no le me mencioné. Yo no A mí nadie amado, me dirige. Estoy, no, hombre, ¿Qué, está, tú, ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que está hablando tú, amado? No, amado. hombre. burro eh, Tú a eres a el que está hablando. Vamos a hablar, vamos me burro porque, porque, porque estamos vamos calculando. A continuar porque que aquí fácil, la política Francis, sí, se ha usado con lo que se da. Y se ha usado tú también, o no, no? Lo usado. ¿Y qué, ¿Y qué beneficio tengo? Vamos a ver, buenos porque días. Porque aquí hay que dar. Buenos días, Lo que te estoy diciendo es que aquí hay que dar. Y con el DAO. Es que se ganan Hello. esas cosas Aló, buenos días Sí, buen día, caballero Adelante. Oye, eso. Qué defensa es que tan estúpida. De estúpido eres ah, tú, frase. Tú, ¿Tú? eres un estúpido, Francis, amado. Estúpido. amado. Yo Francis. no te he ofendido. Amado. Claro que sí. Vamos me ha dicho mala palabra y de todo vamos, en el aire. ¿O? Vamos a escuchar. Y a me ha dicho que yo son vainas País Francis, por, por favor, pausa. amado. Buenos días. Mi responsabilidad es Y mi respeto a tu compañero de trabajo. ¿Cómo yo voy a Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una Pausa. Pausa.